En este video tutorial aprenderemos cómo introducir una tabla de contenido y que ésta actúe como índice en nuestro documento. Para eso tendremos en cuenta los estilos del documento y además qué es un título y un subtítulo para nuestro trabajo. En primera instancia marcaremos todos los títulos y subtítulos en nuestro documento. Para eso realizamos la siguiente operación. Seleccionamos el título y vamos a título 1 y marco. Selecciono qué es, por ejemplo, esto es un subtítulo, entonces marco subtítulo. Sigo con el materialismo histórico, que en este caso es un título. Marco, subtítulo, Hegel es un subtítulo, Principios es un título primer orden es subtítulo, segundo orden es subtítulo. Otras influencias también es subtítulo. Una vez que he marcado todo lo que considero que es título y todo lo que considero que es subtítulo para mi documento, me voy a posicionar donde es que quiero insertar mi índice. Voy a referencias, tabla de contenido. Allí marco o la primera o la segunda opción en este caso marcaremos la primera al marcar aparecerá en forma automática el índice que estoy buscando observemos que el título va contra el margen y el subtítulo con una pequeña sangría a contenido luego le colocamos índice y allí tendremos nuestra guía en el documento cualquier otra novedad se comunican a correo.eloperador.gmail.com